Estamos en su espacio de mañana y ahora estamos en el Café Caliente con una interesante entrevista que a propósito hemos estado tratando el tema de los terrenos en San Francisco de Macorís. Nos encontramos con Vicente Antigua, subdirector eh, regional de titulación de terrenos. Vamos a darle inmediatamente los buenos días. ¿Cómo está Vicente? Sí, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos, Buenas tardes. Bella dama, como muchas decía gracias. Fran. Sí. Sí. o como dice Fran. Como dice. Sí. Eh, Bienvenido. Hablamos a Fran. Sí, hombre. Por <ríe> la mañana, ¿quién de mañana? Sí. Ah, sí. Él cree que él iba a estar con solo, ella solo con ella. <ríe> sola, Mire. Eh, interesante y qué bueno que, porque hace días vimos una información donde la parte alta, una comunidad, la diputada Miledis Núñez, usted estuvo presente, porque hay personas procurando titular. Nosotros tenemos claro de que la única manera que puede una familia dar un paso hacia adelante es cuando tenga patrimonializado su propiedad Correcto. y el título es una cuestión. Pero antes quiero que me explique su posición regional porque sabemos que existe un registrador de títulos que está en sede aquí y otro en Nagua, otro así, de sucesivamente, pero usted tiene entonces un ámbito regional. Correcto. ¿De qué eh, trata? Mira, nosotros fuimos designados, mediante un decreto, como subdirector de la Comisión Permanente de Titulación okay. para la región norte. Entiéndase desde... desde, desde eh, Santiago. No, no, desde Montecristi ah, okay. hasta Samaná. La 14 provincia del norte. Ah, okay. Nosotros estamos eh, nombrados para hacer las funciones de la titulación en esa provincia. Vamos a permitir que nos pase el café caliente, porque esta mm. es la sesión del café caliente. Eso. A Felicia que nos trae un cafecito siempre, sí. para que usted lo pueda degustar. Buenos días. bien, bueno, bueno. bueno bien, sí. bueno. Bien gracias, bien gracias, bueno. gracias. Pues sí, entonces, gracias. quiere decir que esto es gracias, de la David. Comisión Nacional el... de Titulación. Okay. Así es. No es. tiene la, la responsabilidad que tiene la registradora de títulos, porque esto se trata simplemente para el proceso de titulación, pero propiedad del Estado. Hay una situación, Fran, que es bueno que... Es la explicación que... Acá, que se entienda. Sí. Esta comisión fue creada única y exclusivamente para titular terrenos que sean eh, eh, directamente del Estado. Ok. Se ha entendido que por algunas invasiones se han hecho de terreno en algunos sectores que debe de titularse, pero el Estado, en sentido general, hasta que no adquiera los derechos de esos terrenos, no puede ser transferido a ninguna otra persona. Ahí procede que el Estado lo, lo compre, lo declare de utilidad pública, lo compre el propietario. Y pago justo. Y pago justo, Exactamente. Pero entonces ahí se da la situación de que si quienes se entienden que son los dueños de esa propiedad no quieren vender porque hay un patrimonio, eh, no quieren salir de sus terrenos, no hay eh, una posibilidad de que se resuelva siquiera a largo plazo, diríamos. Date cuenta que por eso por eso es que el Estado está trabajando única y exclusivamente con terreno propio, propio del o Estado. Tiene Muy buena salvedad. Estoy. Sí, eso es lo que queríamos saber. Porque realmente... No podemos ser violadores de los derechos. Sí. Y el que tiene un título de propiedad, nosotros no podemos violar ese derecho de propiedad. Entonces, en ese sentido, hasta que el Estado no entre en una negociación para adquirir su derecho no puede transferírselo a otra persona. Muchos sectores que se están acercando, se han acercado a nosotros, nosotros le hemos dicho la realidad. ¿Le han explicado esto? Está claro, se lo hemos dicho. Claro, de que en su momento, cuando el gobierno, por ejemplo, el, el Estado, le compre o adquiera su derecho, van a ser transferidos de manera gratuita, pero hasta ahora, hasta que no se, no se Son cumple, intenciones. Exactamente, son intenciones solamente. Mire, hay una parte porque yo critiqué el hecho de que se utilizara o que se reuniera la diputada y usted con un sector donde se que hay parte de terrenos privados, parte de terrenos públicos municipales y quizá otros tipos, y quizá propiedad del, del, del, del, del estado, país, es ten. decir, del Estado. Pero que sí. había que explicar lo que usted está diciendo ahora. entonces Yo tenía la razón y la preocupación. Ahora bien, partiendo de la procura de la mejoría de calidad de vida de los de una gran mayoría de franco macorizano. En su departamento, ¿existe identificado una proporción o una cantidad que se pueda pensar que es viable en esos lugares? Mira, se han nombrado comisiones jurídicas y técnicas para hacer una evaluación, okay. no solamente en, en San Francisco de Macoré, sino a nivel nacional. Porque eso no está sucediendo solamente en San Francisco. No, no, eso, eso. Entonces, sucede que si nosotros adquirimos, o sea, se adquieren esos terrenos, vamos a tener que adquirir los terrenos prácticamente de, de, en el país entero. ¿El país y el completo? estado, el estado no tiene creo, los no. recursos necesarios. ¿Qué posibilidades tiene? No te... ¿Qué posibilidades tiene que esos terrenos de San Francisco de Macorís se han adquirido? Por el Estado Bueno, la comisión ahora mismo estamos, estamos trabajando Para buscar una forma de cómo adquirir los derechos primero Automáticamente se adquieren esos derechos de propiedad Entonces se va a hacer eh, una evaluación de los ocupantes de las medidas de y los ocupantes y sí, lo ocupan. Exactamente Se va ahora mismo a una, una brigada técnica que va a ser un levantamiento para determinar el estado jurídico de esos terrenos. Es muy importante algo que, que dice Vicente, en relación a que el estado no tiene los recursos para la compra de terreno y que si se van a ese plano tendría que comprar el país completo, porque entonces las personas seguirían invadiendo y entonces el estado haciendo el papel de resolver esa situación y hemos visto que un, eh, unos meses atrás, un año, dos años atrás, hubo un incremento de la invasión de terrenos en San Francisco de Macorís. Vimos diferentes sectores en que fueron invadidos. Me gustaría preguntarle saliéndonos un poquito de ese, de ese plano de los que han sido invadidos y de las personas que sí tienen, eh, que son propietarios de, de su terreno, de su casa, pero que no tienen esa titulación, que sí están dentro del ámbito de lo legal, pero que no pueden, no tienen su título. Eh, si se puede decir así, ¿qué porcentaje, eh, entiende usted más, eh, si tienen el dato específico, hay en San Francisco de Macorís que no, de personas que no tienen títulos de sus casas o de sus tierras? Mira, yo no te puedo cuantificar exactamente la cantidad porque son muchos. Pero hay personas que tienen terreno que pueden titularlo siempre y cuando que esos terrenos no hayan adquirido un derecho previo. previo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí sectores, San Martín, Pueblo Nuevo, muchísimos terrenos que se pueden titular, se puede someter a un proceso de saneamiento. ¿toy? Porque ya tú tienes, por prescripción, ya tú tienes el tiempo necesario para solicitar que se te adjudiquen su terreno a tu favor. Sí. ¿Qué tiempo sería el tiempo necesario? 20 años. Wow. Okay. Después, que tengan 20 años. 20 sí. En este caso, que hay políticos que se aprovechan de esta situación y van a esos lugares a incentivar a las masas para darle supuesto sí. título, estos políticos o estas personas no tienen algún peso de la ley que los restrinja bueno en ese sentido nosotros somos, <risa> bueno, somos un poco reservados en ese sentido, no pero puede explicar no puede explicarlo siempre nos gusta decir lo que la realidad Claro. y explicarle a la gente la realidad yo siento que usted lo ha dicho sí. desde el principio la, la, ya no, no, me aclaró a mí porque a mí me preocupaba lo mismo que Fulvio sí. de que se utilice como mecanismo político esperanzar a la gente de tener al responsable bueno. regional de la comisión de titulación de titulación pero me luce que usted hizo esa misma explicación donde ha estado porque te conozco. Entonces, ahora bien, pasa algo interesante y creo que debemos de tratarlo contigo. Y es lo siguiente. San Francisco de Macorís, como otros municipios pero, del Francis, país. Yo necesito saber si esa gente, esos políticos lo dejan así. Si no hay algún peso de la ley que lo restringe. No, pero ya está restringido porque que... él, no puede, él dice que no puede hacer nada si el Estado no lo adquiere previo. No, pero el régimen, pero, o sea... No hay un régimen, régimen de consecuencias. Ah, ya, es, ya es que, que está engañando y hablando mentiras al pueblo, y eso aquí pasa como si... Bueno, no ya no. eso. <risa> esa parte, no, esa no, parte... Se queda porque de... están incentivando las invasiones. Sí. Mira, Están irrespetando la no, propiedad eso tiene una privada. consecuencia, pero ¿verdad? Debe de tenerla. Pero ¿la, la pero, ¿la tiene o no? Realmente, realmente, yo te estoy diciéndote, como parte de la comisión, uh -huh. lo que debe proceder. Ahora, que una persona diga unas cosas y se la crea, uh -huh. ya es otra cosa. Nosotros Mira, tratamos siempre de decir la verdad y tratamos de explicarle. Sí. En la, en la parte de esa explicación, para ver si podemos, mi compañero y yo, poder eh, tener una explicación. Hay una situación en San Francisco, sí. que el ayuntamiento es el propietario del 80 o el 75%, porque muchos se han perdido en subterfugio de algunos eh, Agrimensor, y lo digo yo, así que han logrado pasar saneamiento y deslindar. Pero son propiedad y han tenido un, un, contrato, un contrato de arrendamiento. En este escenario, la comisión ya tiene parte de ese levantamiento, porque el ayuntamiento posee <coughs> un levantamiento claro de qué es lo que tiene. Ahí la comisión no podría, sino. no... No podría titular. Bueno, puede titular en combinación con el ayuntamiento. Ah, bueno. Eso puede hacerse. Ahora, hay una situación real, Francis. Un terreno para ser propiedad de alguien debe tener la posesión y debe tener por lo menos el título. Si no tiene la posesión y no tiene el título, realmente usted es que la está poseyendo en ese momento. Si tiene más de 20 años, tiene el derecho, según la ley, de solicitarle que se la adjudique su, en su nombre. Esos terrenos. Aquí, como tú dices, hay muchos terrenos que, que a veces, quizás por la ignorancia uh -huh. de la persona, van y solicitan, hacen una declaración jurada sí. para ir al ayuntamiento <risa> municipal y le pasan ese terreno al ayuntamiento. Doy. Si le están cediendo un sí, derecho de ellos al ayuntamiento, pero la ley lo faculta a ellos para solicitar que se le adjudique a su nombre esos terrenos, porque tienen más de 20 años y tienen la posesión. Nosotros, donde yo vivo, el solar dice claramente el título: propiedad del municipio de San Francisco de Macorís, porque ya está adjudicado al ayuntamiento. Para yo adquirir un derecho de eso, tendría que ser un proceso. De compra. De compra. Entonces, yo puedo adquirir ese derecho. Pero ese terreno es del municipio de San Francisco de Macorís. Y aunque la mejora sea mía, el terreno sigue siendo del municipio. Ustedes son socios. Somos socios. Nosotros, eh, de hecho, eh, cuando tratábamos el tema a principio de semana, inicio de semana. Uh, sí, en inicio de semana, de hecho hubo sí. una señora que nos llamó con una situación y me gustaría escuchar su parecer porque ella nos preguntaba a nosotros cuál era el procedimiento que ella debía de seguir porque está desesperada. Ella alquiló eh, su espacio como un, un negocio, un local, fue específicamente en las Guaranas, me parece. Y ella no tiene título de su local. Pues el señor, en conjunto con el abogado, el señor que alquila, dice que él no le va a pagar y que a él no lo saca ni el diablo de ahí, porque la señora no tiene título. Entonces, eh, la señora está desesperada porque no le han dado respuesta en los tribunales. Como ciudadano, una persona que se le presenta en estas situaciones, y, y ustedes como representantes de esa comisión, ¿qué asesoría podríamos darle desde este espacio a través de usted? Mira, eh, la comisión no, en ese caso no tienen prácticamente... Sí, pero bueno, me imagino que puedes Yo, conocer. como agrimensor, podría decirte algo, pero yo, de esa manera particular. No pero es muy comisión. preocupante la situación, por eso quisimos ver que usted no podría decir. Mira, yo yo entiendo que después que, si tú quieres decir, si, si a ti te, te rentan un sí. local, uh -huh. oyes, se supone que el que te lo rentó es el que tiene el derecho de eso. Pero el hecho de rentarme a mí un local, yo no puedo hacerme eh, dueño, eh, no, de. dueño de ese local, entiendo yo. Oye. Okay. Pero esa es, mi, eso es mi, mi, mi, mi opinión particular. Nosotros como comisión solamente estamos facultados sí. para titular terreno. Y no de que un terreno, un solar, nosotros tiene que ser un proyecto, un, un, un conjunto de, de terreno que, que abarque una gran cantidad. Oye. No de que, eh, déjame eh, titular unas parcelitas de fulano de tal o fulano de tal, si, sino en conjunto, todo lo que lo acabar esa sí, zona pero que sea del Estado. Hay bueno. una preocupación, Manco, Vicente. Uh -huh. Aquí tenemos muchos sectores, eh, Vistelvalle, la parte alta de San Francisco de Macorís. Sí. ¿Qué esperanza podrían tener esas personas para poder obtener un título? Mira, por ejemplo, en valle fundamentalmente, allá hay unas personas que dicen tener su título de propiedad. Que unas personas dicen el soldo, sí. mo, el mocano, y algo sí. así. Hasta ahora, hasta donde yo entiendo, ellos tienen un título de propiedad. Que sea legal o sea ilegal, eso habría que investigarlo. Pero tienen un derecho, según, según sí. los registros. Una... Y hasta que uno no adquiere ese derecho, yeah. no hay posibilidad. No hay ya se, está, no, se lo está yendo el tiempo, pero entonces, en conclusión, ¿Cómo se hace desde esa comisión la titulación cuando a una persona se le es tan difícil? Tiene que emplear a un agrimensor. Ya gracias a Dios no se está judicializando, pero la parte técnica, luego ir al Muy registro costoso. de título, luego que le den el título y que la comisión o el Estado entrega de forma directa, qué sé yo, cuántos títulos, ¿Eso es una gestión paralela a la ley y a los ciudadanos que se supone que deben darnos el mismo trato? No, porque tú sabes que se ha creado una ventanilla exprés para esos para eso fines. Cuando tú, procedes, tú haces un el procedimiento de hacer un deslinde o un saneamiento de un terreno, pues tú tienes que cumplir con una serie de requisitos que establecen la, tanto la Dirección Regional de Mensura, y si sea si un saneamiento, entonces tiene que pasar por una audiencia y una serie de, de procedimientos. Pero el Estado, como les dije, solamente está titulando terreno propiamente del Estado y para eso se han creado ventanillas prete para agilizar ese procedimiento. Okay. Y los, los beneficiarios de eso no tienen que pagar un solo centavo para eso, porque hay brigadas técnicas y jurídicas que se encargan de de hacer el procedimiento completo y entregarle. Pero se hace de manera particular, como decía Francis, sí, ya hay un costo eh, para el ciudadano. Bueno, yo de manera particular, como agrimensor, para hacer un deslinde, sí. yo cobro, yo particularmente cobro más de o 70 mil pesos. Hay que esperar entonces ¿Toy? que la comisión intervenga. Sí. <risa> si está en un Porque sector. ya son particulares. Es sí, un terreno sí. que tienen tienen un derecho y nosotros podemos hacerlo todo. Ahora, cuando es sí. un terreno del estado, ya como te dije. Ya, eh, eh, el Estado... Entonces, ¿qué recomendar a muchas personas que están ocupando terreno para solicitar eh, a ustedes, a la comisión? Primero, nosotros tenemos que hacer una, una investigación profunda del estatus jurídico de, esa, de esos no, terrenos. No. Si, si, si entendemos que esos terrenos son del Estado, sí. no hay ningún inconveniente. Ustedes se encargan de hacerle de todo. todo. Si le entregan su título de propiedad de manera gratuita. Siempre y cuando que el terreno sea del Estado. Bueno, generalmente son del Estado o son eh, de personas eh, particulares cuando se invaden los terrenos. ¿Cómo? Generalmente, generalmente lo hacen de las dos formas. De las dos. Se sí, porque da. hay terrenos que son invadidos que tienen su derecho. Sí. Y ahí se frena. Sí, y ahí se frena. Todo sí, ahí. bueno, pues bueno, queremos gracias, agradecer Vicente. Vicente Antigua, subdirector regional de. Eh, titulación de terrenos. Gracias por las informaciones a nuestros televidentes delicado. y a nosotros, por supuesto. Estamos sí. siempre para servirles. Muchas gracias. gracias. Vamos a una breve pausa y continuamos en su programa de mañana. No se despegue.